descanse, amén Joan Vargas, sabes, hey. Alex. Alex, Alexander, contigo Sanador Fuyez Verdes Diles, que a veces estamos todos por alguien que no notamos el daño que nos hacemos nosotros mismos Pero ah es que eso venimos A equivocarnos para encontrarnos a nosotros mismos Tú me hice Y mil veces También me he equivocado y me he sentido en la mierda que han hablado pero yo sigo en mi lucha buscando mi camino nunca me cambié de ruta ni tampoco he desenfocado los cortos y en los largos se me presa el que lleva mala la vida mala la vida se endereza está todo bien pero no falta la pieza del home run. Hey, papi, yo también lo honro. Corro por lo bueno, pero también el soborno que Dios nos bendiga. Que no los tenga en el horno, las señales son muy claras. Hey, pa reina si uno solo, hey, desde los valles verdes. El King, como. Dari, holograma. Quien dijo que quiero fama? La fama y está bien y yo lo cuido desde cama. Los dejo por un momento porque me atrapó la drama. Pero siempre lejos, sé que igual no cambia el panorama. Aunque no los deje ver, que yo sigo. No quiero palabra de juez ni de testigo. Cuando siempre solo, pero yo sé lo que digo. Yo siempre los honro. Dime me es lo que es conmigo. Aunque no los deje ver, que yo sigo. No quiero palabra de juez. Ni testigo, ando siempre solo. Pero yo sé lo que digo. Yo siempre lo honro. Dime que es lo que en hey, Mi primera y última, que saben algo de mí. Llevo el café y los bros me dicen que están para mí. La liga no se busca, se produce como Lebron en los Heat. Hey, you got hate for me. Hey, is es un clásico. La calle nos alumbra como iluminación de tundra. Debajo el tapiz vamos a buscar la funda. Yo no ando siempre solo en hey, mi bro, no te confunda. Descanse, amén. Elena, Joan Vargas, tú sabes, pa. Hey. Alex, Alex, Alexander, Bajen Cucariano, bro, papi, dime contigo, Sanor Ayer